Porque un punto de vista que yo he mantenido siempre respecto a las reelecciones en sentido general, sea de izquierda o de derecha, el expresidente Lula da Silva, que en el día de ayer, condenando el golpe y las actividades conspirativas en Bolivia, no dejó de reconocer que Evo cometió un error. Un error con el intento de reelegirse en el cuarto periodo, pero en el primer congreso que está participando, dice, Lula reitera, rechazo a reelección para evitar que nazca un pequeño dictador. Visto, yo quiero que tú me pongas esto, porque yo he sido insensivo en eso, de que cuando una persona se convierte en imprescindible, sea de derecha o de izquierda, eso, bajo cualquier circunstancia que se quiera justificar, termina dañando a ese líder... Y termina haciéndole daño a las instituciones. Eh, vamos a ver si se puede ver lo que dice el presidente Lula. Bueno, pero déjeme leerle esto. Dice, el expresidente brasileño, brasileño Luis Ignacio Lula da Silva reiteró durante el primer día del Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores que se celebra en, San Paulo, en Sao Paulo su posición contraria a las elecciones como siempre defendió para evitar que nazca la idea de un pequeño dictador. En mi cabeza, cada vez que un dirigente político comienza a creerse imprescindible, insustituible, comienza a nacer dentro de, la, de él la idea de un pequeño dictador y yo no lo puedo aceptar, declaró Lula en su pronunciamiento antes de la medianoche del viernes y que se extendió hasta las primeras horas de este sábado, Lula no citó nombres ni países, pero volvió a levantar la bandera histórica del PT de la necesidad de una alternancia en el poder como él mismo lideró cuando en el 2010, en el final de su segundo mandato y pese a su popularidad, lanzó la candidatura de Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta y que fue depuesta en el 2016. Bueno, entonces... Este... Ese es un elemento a considerar. Ahora bien, eh, el problema de Bolivia y lo que ocurre en Bolivia no, no se reduce a la parte de la reelección. A Evo lo iban, la iban a entrar como quiera. Pero como él dio conspiraron motivo. desde sí, el sí, primer sí, día. Pero él le dio Ahora. Con el intento eh, de reelección y además... Porque con... la conspiración pero es oye, sí, con perdón, Con el intento de reelección y el mismo Evo... Porque no era que la, la conspiración de la, de la derecha y del. Es permanente. Es permanente. Sí. Pero tú no le puedes dar motivo. No, de ninguna manera. Tú no le puedes dar motivo. En, en el momento que Evo. Porque ve, Hugo Chávez llamó a un referendo y lo perdió. ¿Y qué hizo Hugo? Admitió su derrota. Entonces, Evo. Porque eso era lo que Danilo y, y, y los danilistas querían plantear aquí. Que ante la no posibilidad de él tener los votos necesarios para modificar la Constitución, que el Tribunal Constitucional de aquí estableciera que él lo, habilitar, tenía, lo, lo, habilitar, lo habilitara, lo habilitara pura y simplemente. Entonces Evo llama a un referéndum, lo pierde, lo perdió. Lo sí, perdió sí. Entonces, ¿qué era lo justo? Luego hizo la modificación en el Tribunal el constitucional. constitucional de Bolivia, y entonces Una... la derecha... La derecha entonces ahí. encontró esta brecha, esta pues, brecha y sí. avanzó mucho más en el proceso. Lo otro es, porque también aquí que nosotros en controversia hemos hablado de algunos errores cometidos también por Lula, ya no en esa parte. Sí, es enseñar. verdad, también sí. lo hemos sí. Lo de estar en el poder y estar en el gobierno son cosas diferentes. Trece años en Bolivia con un gobierno ejemplar, con unas eh, medidas económicas que sacó a, a Bolivia de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, bueno, un ejemplo. Y entonces eh, haber descuidado aquellos componentes políticos ideológicos, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder, con, y garan y militar. con garantizar la unidad cívico militar. Político, ideológico, fue uno militar. también de los también. otros. También. Procesos, Ahora, miren, eh, yo no voy a decir esto a ustedes, porque a veces uno, la gente piensa que uno lee libros. Uno se forma profesionalmente para uno decir cosas por decirlas, no, Chino. Perdón, para que tú amplíes ese comentario, hay una, una llamadita aquí. Buena tarde, sí, buenas, <risa> sí, buenas, un placer. El ritmo que lleva este país, no gente ¿quién es? Esa gente se va, no se preocupe. No creo que el PENCO vaya para ¿Qué? ningún lado. No, no, eso está listo ya. Tenga la seguridad de que esa gente <risa> se va. No <risa> le quepa duda. <risa> Vámonos con que eso... Es no, que no, ahí, lo ahí lo no, modificio. porque eso no. Ahí, ahí sí a, no lo compartimos. A, a, ahí sí no lo compartimos. Ya usted ahí eh, eh, <risa> se fue por la derecha, <risa> como dice. De todas maneras, gracias y le respetamos su criterio. Entonces, entonces <risa> miren qué ocurre, señores. Uno lee cosas... Con la intención de uno hacerse más, qué le digo, afilado, ideológicamente. Claro. Poder entender mejor. Para el, tener para, mayor claridad. Porque para eso, sí. si no es para decir que uno dijo, no, no, no. Entonces, nosotros que hemos militado tantos años en la política, tenemos que tener la suficiente agudeza, la suficiente inteligencia para saber, que estamos es enfrentado a otro poder, verdad? Porque tener gente ¿Eso que es lucha enemiga. de clase. Claro. Porque así, pasa en Bolivia, entonces, sí, así como el enemigo te parte. está estudiando a ti sí. permanentemente, así tienes tú que estudiarlo a él. La claro. vigilancia permanente. Entonces, cuando tú haces así que ve la realidad y la analiza y la lee y dice, oh, mira, el enemigo mío está esperando que yo eh, haga esto o me, o me descante por aquí para entonces él a, a hacer esto y esto. Entonces tú el conocimiento de eso no debes jamás darle la oportunidad a tu enemigo a que te ubique en la posición que él quiere para golpear. Porque Mao Zedong está una clave. Pero tenía... hay que tomar en cuenta también la realidad concreta de Bolivia. Sí, pero claro, porque... pero eso es, del qué... estudio el... Sí, sí, pero es el estudio que tú lo haces. Sí, en qué condiciones también... De lo que dice uno... el chino. Sí, sí, pero uno no logra todavía entender esa parte, como ustedes señalan. Porque el... habría que ver qué ocurría o qué ocurre a nivel del MAS, del movimiento al socialismo en Bolivia. ¿Qué ocurre con dirigentes, por ejemplo, como Linera, uh -huh. que es un excelente intelectual, no, y el mismo Álvaro, Álvaro Coherente, sí, ese mismo ese árbol, Álvaro García, García Linera. Linera. Linera sí. Entonces, y otro, habría que ver qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Porque ustedes saben que construir líderes de las condiciones de Evo y de otros no se da de la noche a la mañana. Y entonces, uno no sabe en qué momento ellos se encontraban. Que no permitió tal vez la que la parte Emisi que no sea eh, eh, solo eh, la tentación eh, eh, porque eh, eh, no creo que lo de Evo fuera ambición nada más no no, no lo, lo creo de Evo era una porque incluso lo, que, una él después, que, lo que él hace después lo que él hace después por la dimensión espiritual que tienen los indígenas que tienen una dimensión más espiritual que muchos seres humanos Media y primitiva. que incluso otro líder tal vez hubiese dicho no yo no renuncio y muero aquí Media tú me entiendes pero ah, no, eso hay que reconocerse. Hay que reconocer Ahí actuó que, que con su Después puede haber renunciado y estar llamando a la pacificación. Y a ver, sí. tú ves, Ahí actuó entonces, con inteligencia. Habría que ver qué, qué impidió que el MAS pudiese hacer la sustitución mira, ¿sí? ya, en es verdad, ese momento para llevar otro verdad, candidato. Yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Para hacerlo más integral. Oye, posible. como yo te lo voy a poner. Tú ves. Porque realmente para nosotros, lo que creemos en estas ideas, sí. nosotros tres, realmente es se convirtió prácticamente en una tragedia muy dolorosa. Sí.